a devolver muertas totalmente funcionales al sistema o matar porque esas culturas muertas ya no sobreviven más reconocimiento subordinado, lo que ya mencionamos sutiles fuerzas disolventes son no las palabras de Medidas Polanco como de manera sutil que te reconozco y te quiero mucho y eres un orgullo de la nación y todos queremos a los pueblos indígenas ¿no? con ese tipo de discurso como en la práctica te estoy aquí quedando, disolvi, disolviendo y aquí entran las fuerzas del mercado por supuesto las fuerzas del mercado por ejemplo, no sé, turismo sustentable, ecológico etnoturismo vamos a construir hoteles en la Amazonía y todos van a estar contentos porque los pueblos indígenas van a ganar dinero nosotros vamos a ganar dinero y además los turistas van a estar contentos porque van a ver los indios Entonces, a partir de meter el mercado por todas partes de mercantilizar la cultura indígena porque esa cultura sin el mercado no importa no existe ¿para qué? ¿No? hay que entonces introducir al indio no solo en lo nacional sino sobre todo en lo mercantil y hay que venderlo y eso disuelve realmente la, la cultura real ¿no? del pueblo. Folglorización, fosilización, comercialización. ¿Y culturalización en qué sentido? De que ya no hay conflicto. Aquí el único conflicto es entre cultura, cultura entendida en el sentido de que lengua, traje, comida... ¿no? Porque realmente cultura se podría definir, y debería definirse, de manera mucho más profunda, cultura es la economía cultura es la política cultura es cómo reproducimos la vida en común en ese sentido multiculturalismo es no, la cultura es lo superficial y aquí el problema es conflicto cultural que se puede solucionar pero no hay problema económico ni político, de eso no hablamos porque también eso nos explica la época la época de los años 90 es el fin del mundo socialista, el eh, derrumbe de la Unión Soviética, entonces también una gran crisis del lenguaje marxista. Como con todo eso, vamos a rechazar todo el marxismo. Por eso la cultura, y ya no hay muchas de clases, ¿no? solo lucha de razas, culturas, identidades. Aquí tengo unos dibujitos que ilustran... Eh, Vemos la, la simbología multiculturalista. Es importante porque eh, también muchas leyes que conocemos a eh, nivel nacional e internacional, leyes de derechos indígenas, obedecen un poco a esa imagen infantilizada de paz y armonía. Todos en el mundo, eh, paz y armonía infantilizada, ¿Por qué? son imágenes al azar, porque no veo la diversidad de Bolivia, de los tipos de bombares todavía, pero siempre son muñequitos medio para niños ¿no? para mí ese, ese discurso de paz y armonía es justo así y tenemos también la mercantilización de la cultura, el turismo de repente vamos a crear la marca país crear marca país es algo totalmente neoliberal. ¿Cómo nos vamos a vender? Antes no se pensaba en eso. ¿Cómo vamos a vender nuestro país? El turismo en Bolivia, en Perú y México son, son ejemplos eh, perfectos para lo del turismo. Bolivia también se esfuerza, menos. Y es diversidad cultural. Así es mi perú. Diversidad cultural se vende. ¿sí? Y lo indígena se vende. Lo indígena y los pajaritos, parte de la misma naturaleza que puede atraer a los turistas de repente las culturas indígenas se vuelven folclor de la cultura nacional no sé si recuerdan una publicidad de, que aparecía ya en programas de Televisa de pueblos indígenas estilizados bailando y decía, esas tradiciones son nuestras si no recuerdan hace unos años hubo una campaña así esas tradiciones son nuestras me, me parece que demuestra que de repente les quitamos las tradiciones a los pueblos, esas son nuestras y los podemos vender nuestras de quiénes, de México de Perú el, la otra publicidad es de, del gobierno de, de Ecuador, donde también se publicita eh, lo indígena, el paisaje la naturaleza juntos. y aquí tenemos la piratería de lo étnico el gran diseño, la moda, por ejemplo, que copia sin pagar regalías ni nada. ¿no? Eh, copia telas, copia imágenes, copia ideas de los pueblos indígenas y vende. Porque está de moda, lo étnico. Y eh, también una propaganda de, de, de, de México. Los pueblos indígenas de México comparten su cultura y naturaleza y si no comparten, son los ingresos de tienen que compartir ¿qué significa compartir? Pues recibir turismo vender lo que pueden mercantilizar entonces en ese sentido ese multiculturalismo no liberal que muchos, muchas organizaciones indígenas caen al inicio de que sí, esos nuevos derechos, nuevos conocimientos realmente van a cambiar las cosas pero el multivirismo no libera permite tan solo cierta reforma que no afecta al sistema económico ni político existente para impedir el estallido del conflicto social grave. En realidad, los cambios se limitan a cuestiones culturales externas con una diversidad lingüística y folclórica sin tener en cuenta las propuestas económicas o políticas basadas en las experiencias indígenas, transformando las relaciones de dominio sin liquidarlas. Eh, y aquí una cita de Félix Pazzi, que es un actual aymara, de Bolivia, y él lo resume así. Por más que el Estado permita a la indigna hablar su propio idioma, vestir su propia indumentaria, practicar su religión, e inclusive usar sus símbolos, los indios continúan ubicados en los puestos más inferiores del año de la jerarquía colonial. La jerarquía colonial que permanece hasta hoy en día. Aquí tenemos una mirada que dice, es necesario recuperar la visión de clase la visión y de crítica anticapitalista de que aquí el tema no es de conflicto puramente cultural, sino el tema es de esa jerarquía que permanece el tema colonial por eso hay que tener un pensamiento descolonizador y el tema económico el tema del capitalismo que existe y eh, si no juntamos estas miradas, pues nos quedamos con el neoliberalismo multicultural. Y lo que mencioné, el indio permitido, el indio integrado, el indio bueno, el indio alzado, el indio rebelde, el indio malo. Y la misma prensa neoliberal que nos va a escribir elogios de ese indio eh, integrado y permitido y bonito que es nuestro, que toda es nuestra tradición. Van a escribir barbaridades sobre los que protestan, los que no se adaptan, los que exigen algo más. Y eh, otra vez van a nacer esta división, civilización y la barbarie. La civilización es no liberalismo, es capitalismo, es la modernización, es la comercialización, eh, es lo flexible, es lo global. Mientras que los que no se adaptan a eso son los bárbaros, que salen a la calle, que protestan, que se arman que son rebeldes, etc. Y otra vez se habla de ignorancia, falta de flexibilidad, obstaculizar el progreso, el desarrollo del país, etc. etc. Se resisten a la modernización. Y como vamos a ver, ese discurso multiculturalista mezclado con cierto indigenismo, mezclado con cierto positivismo incluso, permanece hasta nuestros días. Entonces no son épocas que pasan y ya no están, sino todo eso se acumula, es una acumulación histórica que hasta nuestros días existe. Y frente a eso vamos a tener una respuesta. Pasa y terminando para dejar también espacio para las preguntas entonces políticas y visiones desde el Estado, aunque yo lo presento de manera esquemática realmente todo el tiempo tiene respuesta a los pueblos indígenas por eso los pueblos indígenas no se durmieron y no despertaron, sino todo el tiempo desde la conquista eh, están reaccionando ¿no? hay diferentes maneras de reaccionar y de manera eh, esquemática eh, en cuanto a la, a la reacción podemos tener en diferentes relaciones. ¿no? Puede ser retirarse con lo étnico, su identidad étnica, sus costumbres a, al ámbito de lo doméstico, al ámbito de la comunidad, no retar al Estado y la sociedad dominante y cultivar en esos ámbitos privados su cultura eh, un poquito fuera de la cultura oficial. Puede ser también compaginar ambos elementos, sobre todo en las ciudades. Eh, las poblaciones indígenas en las ciudades por más contacto también con la, la otra cultura juntan algunos elementos y se puede rechazar por supuesto su identidad su etnicidad, negarla como pasó en muchos casos después de las de revoluciones nacionalistas o puede elegirse también la confrontación y subrayar su etnicidad de manera a veces exacerbada en, en ciertos momentos las luchas indígenas, todo ese tiempo, van a tener eh, varias formas. Vamos a tener, por ejemplo, levantamientos armados. Desde la época colonial, aquí tenemos algunos ejemplos, hasta rebeliones de los huasifugos, por ejemplo, en Ecuador los indios de Hacienda, se rebelión contra la Hacienda, las rebeliones contra eh, los latifundios, las de, de grandes rebeliones como de Tupacamar o Perú y Bolivia además vamos a tener sobre todo en el siglo XX la lucha legal, lucha legal de recuperar los antiguos títulos ¿no? de las tierras eh, la lucha que hoy en día también a través de nuevos derechos nuevas leyes se van a llevar a cabo vamos a tener la lucha sindical la lucha a través de los partidos políticos participación, política en eh, democrática lucha desde los ayus ayus son las comunidades andinas de otras comunidades pues a través de sus formas de organización propias no sindicatos, no partidos sino desde la comunidad eh, la lucha cultural intelectual, varios intelectuales indígenas que ya en la segunda mitad del siglo XX se forman eh, van a hablar del indianismo frente al indigenismo vamos a hablar indianismo que es una y de la ideología propia de recuperar...